Acuario, ¿cómo estás? Me encanta sentirte cerca en este momento, puesto que estamos aquí con el super bonus de diciembre, un bonus que nos han pedido los ángeles y este poder superior en el que creas, para entregarte una herramienta más, para que la puedas sumar a tus guías eh, del mes de diciembre, así que si no las has visto, por favor, lánzate después de este video a verlas. Eh, es muy importante, Acuario, que te suscribas al canal, le des like, actives la campanita para que no te pierdas lo que vamos a estar subiendo en los siguientes eh, días, en el siguiente año, porque va a estar buenísimo. Y bien, Acuario, son dos cartas las que te voy a presentar. La primera es un mensaje canalizado de tus arcángeles y la segunda es un mensaje canalizado por el poder superior en el que creas. Este es nuestro fiel amigo. Nuestro mazo que nos acompaña en cada compartir de mensajes, y en este momento te regalan la carta a cabalgar sobre la ola, y con esto con esto te dice Acuario. El que una situación pareciera desafortunada ante tus ojos, un periodo de la vida o estés también experimentando algo, algo muy beneficioso, depende mucho de la energía vibratoria y de cómo lo veas tú desde tu interior, desde esta sintonía interna, ¿ok? Esta carta viene a decirte precisamente esto, frecuentemente el estado emocional y mental eh, pueden ser la diferencia entre el triunfo y la derrota por lo tanto, Acuario ocurre lo que ocurra, no debes perder el optimismo puesto que de igual todo es temporal los ángeles, los arcángeles siempre son, son accesibles y siempre llevan puestas las alas de la esperanza así que si quieres que te ayuden, no pierdas la esperanza algo pudiera ocurrirte que si bien pudiera definirse como un evento negativo, eh, el tener esta carta maravillosa a tu lado es, una, es como una llave de esperanza para ti, como una dosis de esperanza personal, en donde puedes recordar que nada es tan malo como parece y que la oscuridad en realidad es mayor solo antes de amanecer. Acuario como siguiente mensaje que tienen para ti vamos a tomar tu carta y tienes la carta el estímulo y te dicen con esto este poder superior que se quiere comunicar contigo a través de este mensaje te dice que su amor es infinito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 este poder superior, puede enviar un diluvio. Así que, Acuario, deja que este diluvio de amor te bañe y luego te empate, eh, y empate a todos a tu alrededor, a través de ti, a través de tu disponibilidad para recibir este amor infinito. Gracias, Acuario, por estar en estos momentos con nosotros. Te mandamos bendiciones, deseamos que estas fiestas decembrinas estén llenas de amor infinito para ti y para quienes te rodean, que estés listo para cerrar ya una década, un año 2019 y abrir otros momentos con mayor evolución. Si deseas una guía personalizada para estar listo y recibir esta guía de tu alma a través del oráculo de Dios sabiduría, es muy importante que nos envíes un correo a la dirección que te estoy poniendo aquí abajo y en respuesta te vamos a mandar la información con las opciones que tenemos disponibles para ti. Gracias Acuario por estar aquí, te amo y te mando un abrazo.